Muy buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy les traigo un video cortito para enseñarles cómo conseguir el hash transacción por si lo necesitas para Coin to Fish, si tuviste algún problema con los corales o para cualquier juego que necesite o cualquier transacción que vos te lo pidan. Vamos a MetaMask. Venimos a los tres puntitos, le ponemos esta opción, ponemos acá y nos lleva al BSCam. BS en BSCam BS Vamos abajo y fíjense que acá tenemos toda la lista de los TXN hash. Si vos necesitas, por ejemplo, esta, la haces clic y acá te trae el transacción hash, que es lo que vas a necesitar, y hasta te da la opción para copiarla. El estatus, si fue aprobado o no, y acá te tira toda la información hasta de dónde viene y a dónde va. El precio ha sido bueno, gente. Sumamente fácil. Por ejemplo, esta que tiene un error también se puede ver. Fíjense en el estatus, pone file. Y acá te dice a veces el error por el cual falló.